Nosotros hemos reducido el desempleo del 8 al 4%. Eso creo que es la mejor respuesta. No ha, no, es, no ha sido el cielo, no ha sido el mercado, no ha sido el fondo monetario. Hemos sido el gobierno con sus decisiones económicas, su cálculo estratégico de cómo hacer una economía solvente. Nacionalizar, distribuir la riqueza, bolivianizar los ahorros... Capital bancario con capital productivo y con capital de construcción para las clases medias. Eh, diversificar la economía. Entonces son los cinco, seis pilares que han permitido que cuando ese señor gobernaba y de cada 100 bolivianos 10 no tenían empleo, con nosotros de cada 100 bolivianos 4 no tienen empleo. ¿Y a los que dicen que usted tiene empresas? 100 mil dólares. Son tan idiotas, per perdón la palabra, que Álvaro es dueño de Intel, es del Estado. Que Álvaro es dueño de Lloyd, es del Estado. Que Álvaro es dueño de este canal P.A.T., es de quién será el dueño del señor P.A.T. Cualquier cosa tienen que inventar. ¿Usted no cree que después de 12 años, habiéndonos peleado con Estados Unidos, cuando hemos peleado, no hubieran traído ya sus informantes... Aquí está el documento de la propiedad de Álvaro. Su WhatsApp está controlado. Sus conversaciones están controladas. Los documentos en el extranjero están controlados. ¿Usted no cree que no le hubieran dado ya al señor Ortiz, que tiene muy buenas relaciones con la embajada norteamericana? ¿Usted cree, vicepresidente, eh, que lo que usted escribe en su WhatsApp lo leen? Pero por supuesto. No, no tengo miedo porque no escondo nada. Y esconder. Un comunista no esconde nada. Es la gran diferencia de estos señores. Están frente a un comunista. Y un comunista habla siempre la verdad y no le tiene miedo a algo a una persona extranjera o interna, porque siempre dice la verdad y no esconde nada. Yo estoy aquí no para tener una casa, no para tener una empresa, no para llevarme a... Papeles de Panamá, como lo ha hecho el señor Doria Medina, 300 millones de dólares. No estoy para eso. El comunista viene para servir y entrega la vida, la vida, no el tiempo solamente, la vida en sus creencias. Eso no entra en la cabeza de un liberal. La diferencia entre un liberal y un comunista es que el liberal mide el tamaño de su bolsillo. es dueño de, lo, de esto? Muéstrame muéstrame que tengo un solo centavo más de propiedad por encima de mis 100 mil dólares que están registrados en mis cuentas. No lo van a hacer ni hoy, ni en 10 años, ni en 50, ni en 100, ni en mil años, porque no existe. Pero hay cobardía. Yo loco, yo lo he oído desde el año 2005. Hay cobardía porque, a ver, cara a cara, debatamos, debatamos de economía, debatamos de sociología, debatamos de filosofía, debatamos de crecimiento, debatamos de deuda se me salen corriendo. Pero cuando le piden debate no debate. Que me vengan los cinco expresidentes, les he dicho. Para no abusar a uno a cada uno de ellos por separado. Que se me Pero el los presidente cinco. Presidente no debate. Yo voy a debatir por lo presidente. Pero ¿y por qué no el presidente? Porque para eso estoy yo. Uh -huh. Que vengan los cinco del tema que quieran. Desde literatura hasta filosofía hasta economía hasta deuda hasta globalización. ¿Por qué los digan? ¿Qué hacemos con Venezuela, Jiménez? Un principio básico. Nadie tiene derecho a decir lo que tienes que hacer en tu casa. Me gustaría que el vecino le diga, oiga, no me gusta que uses ese televisor Samsung, o no me gusta que uses este vestido rojo porque me cae mal el rojo. No, pues, en su casa, usted, su marido y sus hijos son los soberanos. Lo mismo en un país. ¿Y si tus hijos están yendo a comer a la casa del vecino? ...se están yendo a comer a casa del vecino... ...le dicen, oye, que no venga a comer tanto... ...pero no te voy a decir... ...mételo a la cárcel... ...este... ...ponle grilletes... Eh, ...enciérrale en su cuarto... ...como vecino, no soy quien para decirle nada... ...le diría, oye... ...cuida a tu hijo y que no se venga mucho a mi casa... ...pero no te voy a decir... ...cómo tienes que educarlo... ...a ver, ¿qué madre aceptaría que el vecino del frente... ...le diga cómo se educa a su hijo? Lo trataría seguramente... ...lo mismo con Venezuela... Lo harán bien o mal, por el problema de los venezolanos. Con, igual que con va, Bolivia. Bolivia va camino a ser Venezuela. Eso dice siempre la gente de la oposición. Sí. ¿Sabe qué le decimos? M mire que son tontos. Nosotros no queremos ser como Venezuela. No queremos ser como Cuba. No queremos ser como Argentina. No queremos ser como Brasil. No queremos ser como Chile. No queremos ser. Queremos que ellos sean como nosotros. Eso no entra en la cabeza de esos señores, porque siempre han vivido reflejándose en un europeo. ¿Bolivia está mejor que Venezuela? Bolivia está bien y nos sentimos orgullosos no, mi de Mi pregunta que no es esa, vicepresidente. ¿Bolivia está mejor que Venezuela? Es que, nuevamente, la filosofía: que el resto sea como nosotros. Nosotros no queremos ser como nadie. Queremos que el resto aprenda de nosotros. Sí. Y con el presidente Evo, ¿qué queremos? Que el resto de los latinoamericanos nos vean como modelo de crecimiento, de justicia social, de democracia, de distribución de la riqueza. Oiga, ¿cuándo Bolivia le dio cátedra en economía a América Latina? ¿Cuándo? Dígame una sola vez en los últimos 100 años. ¡Nunca! Nosotros le estamos dando a América Latina cátedra, comenzando por nuestros neoliberales de pacotilla que tenemos acá de la derecha Cinco, cuarto año consecutivo la mejor economía de América Latina antes de estudiar matemáticas ya había estudiado filosofía por mi cuenta cuando estudiaba matemáticas estudiaba sociología por mi cuenta cuando entré a la cárcel estudié historia por mi cuenta no he necesitado yo un título para validar mi conocimiento de los que me critican Jimena ¿cuál de ellos ha ido a dar una conferencia a la Sorbona? Yo he dado una conferencia en la Sorbona. En la Sorbona. Sin título. Dígale a la gente qué es la Sorbona, por favor. La Sorbona es una de las universidades más importantes del mundo de ciencias sociales en Francia, en París pues Álvaro García ha ido a dar conferencias invitado a dar conferencias en la Sorbona ha invitado a dar conferencias de sociología en la Universidad Complutense de Madrid ha ido a dar conferencias de sociología y ciencia política en la Universidad de Chile en la Universidad de Buenos Aires ha ido a la Universidad de Londres ha ido a la Universidad de Nueva York ¿Cuál es el equivalente intelectual en la derecha a Álvaro García Linera? ¿Cómo tiene intelectuales? Todos son mediocres, todos son mediocres. Tanto deseo debatir con alguien inteligente de la derecha. La derecha casi por definición es, es eh, intelectualmente mediocre. No puede ser de derecha para ser una persona muy inteligente. Por lo general las personas muy inteligentes son de izquierda, casi por lo general, casi por definición, comenzando desde Einstein. General. Le pregunto por favor, porque todos es ninguno. Cuando usted dice me gustaría debatir con alguien inteligente de la derecha, la cámara invítelo, desafíe un nombre de por favor, porque no. cinco es ninguno. Cinco está Uno. bien. Y lo digo con de seriedad. De los nombres de los cinco entonces. Los cinco expresidentes que nos han atacado, los reto a que se pongan frente a mí y que pongan el día, la hora, el lugar son los temas que ven convenientes. Eduardo Rodríguez Berce, Carlos Mesa, bueno Gonzalo no, Sánchez Lozada. Que Rodríguez no está... Berce está haciendo cosas. Dame cinco nombres, por favor le pido. Pues los expresidentes de derecha, ¿no? Está, y de IAPA lo colocaremos a, a, a Costas o a Doria Medina para que no sea muy desigual la competencia.